Bueno, entonces vamos a ingresar directamente al módulo de clientes y seleccionamos la cantidad de clientes a los cuales les voy a hacer la campaña. Ejemplo, vamos a seleccionar estos 115. Nos dirigimos a la parte de acciones globales, generar campaña, y cuál es el nombre de nuestra campaña. Campaña enero. Ajuntamos el audio, recordemos que ese audio no puede durar más de 30 segundos, vamos a abrir y vamos a tener acá una reproducción previa. Cuando va a iniciar nuestra campaña, es iniciar hoy y al darle en programar campaña, registramos la fecha inicio y la fecha fin. Damos guardar o cancelar. En el momento que guardemos nuestra campaña, el sistema va a hacer tres llamadas en el día, en la mañana, en el mediodía y en la tarde. En el momento que nuestro cliente conteste, va a finalizar nuestra campaña. Para tener mayor control vamos a ingresar al módulo de inicio asistente virtual y en llamadas vamos a tener el informe vamos a poder editar nuestra campaña y al editarla podemos cambiarla de estado ya sea activa detenida o completada y finalmente les damos guardar